Vale, perfecto, ya está, pues seguimos. Vamos a darle. Venga, hablemos de lo que es el... el eh, lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Ha, hablemos un poquito de qué es el lipedema, los factores de riesgo, un poco las características, eh, nos meteremos de lleno en, en, lo, en dónde hay que ir, ¿vale? Los tratamientos y finalmente un poco el tema de las medidas en compresión. Así que bueno, lo primero sería preguntarnos qué es exactamente el lipedema, ¿no? ¿Qué es? y para ello hay que meternos un poco en las imágenes ¿eh? en este caso vamos a hablar de, de la piel y, y en este caso nos vamos a centrar exactamente en una persona con una pierna de este tamaño ¿vale? no siempre es de piernas, pero bueno la cosa es que la piel, esto que señalamos aquí, pues es, se puede ver en cualquier sitio ¿vale? es un corte transverso de lo que viene siendo la piel y sabemos que la primera capa es, una, es la epidermis Luego tenemos la dermis, ¿vale? que es la parte del medio Y finalmente la hipodermis, que significa que está por debajo digamos, de todas las capas de la piel Hay una zona más, así que nosotros llamamos hipodermis hipodermis ¿vale? Está dividido en estos otros trozos, cada, cada capa tiene una función La epidermis protectora, está reguladora de la, de la temperatura o la dermis, pues ahí están todos los vasos sanguíneos está el sistema linfático, están los, los pelos, bueno, hay muchas cosas y finalmente la hipodermis, vale que es la zona en la que está el, el tejido graso. Y justamente nos vamos a centrar en el tejido graso. Y comentaros de que dentro del tejido graso eh, hay una diferencia muy clara entre cómo se organiza el tejido adiposo en hombres que en mujeres. En hombres sabemos que es como una red que está de alguna manera así de forma diagonalizada y tal. Digamos que de forma es una red, ¿vale? Y en mujeres pues es más septal. Es más por tramos De tal manera que es más fácil Que en, en mujeres tengamos Celulitis y en hombres no Por el tema de que como cuando crezcan Estos adipositos no es lo mismo que lo hagan En red y que esa red pues digamos Que contenga mejor esos adipositos Que tengamos solo dos líneas septales, eh, no Dos líneas que contengan esos adipositos ¿Para dónde van a ir los, eh, los El tejido adiposo? Pues para arriba no Y por eso vemos la celulitis Luego ¿no? lo veremos es hipodermis, ¿vale? Dentro de cada septo, que es estas zonas delimitadas eh, por líneas de tejido conectivo, que básicamente es tejido que une cosas. Así que eh, entre tejido y tejido que une cosas hay unas zonas de adipocitos, de, de células de, que almacenan grasas. Es un poco esto, ¿vale? Estos tejidos, estas células almacenadoras de grasa son los adipocitos Son los encargados que nosotros tengamos pues grasa y estas cosas y debido a ellas Si la vemos de cerca estas células como podéis ver tienen una gran eh, zona así como... Eh, que prácticamente toda su célula. cuando la ves es, es, es un saco Ese saco es, es tejido es grasa Vale, los adipocitos están basados en, en, en grasa En tener, eh, en coger y acumular esto Vale, eh, nosotros lo acumulamos la energía en forma de ácidos grasos porque es la mejor manera de guardar de guardar cosas para luego quemarlas, ya que una caloría de, de grasa es mayor que una que guardar... La unidad que cuando quemas una grasa, quemas prácticamente 9 kilocalorías y consigues 9 kilocalorías. En cambio, si quemas un una azúcar, pues consigues alrededor de 4, por lo cual, claro, es más lógico guardar grasa que guardar azúcar. Por eso nuestros adipositos se basan en eso, en guardar ácido grasos, para luego gastarlos eh, de forma más eficiente. Estos son, bueno, la, el ahorro más óptimo de, de, de esto. Nosotros cuando hablamos de cómo engordamos, ¿vale? Normalmente lo que, lo que escuchamos, en principio tenéis que ver la, la pantalla, ¿verdad? ¿También o no? Hay alguien que pregunta si me, me ve la pantalla. Sí, vale. Qué miedo. Bueno. Cuando nosotros engordamos, ¿vale? lo que se supone se, se que entendemos es que cuando ingerimos nutrientes, esos nutrientes se, conse se conservan en forma de energía, esta energía es la que gastamos pues, para vivir, básicamente. Lo que nos sobra, en teoría, cuando nosotros aportamos mucha energía, pero luego necesitamos la mitad o menos, pues en, eh, esa energía sobrante la convierte el hígado en, a, a grasas, que se los da a los edipocitos y dice: Toma, mira, esto me sobra, pero lo voy a guardar para cuando alguien esté en anición. Gracias. Lo que pasa es que a mucha gente, pues nunca está en ese momento de déficit de, de, de, de, de energía y por lo tanto va guardando, como es un mecanismo de defensa, pues va guardando, va guardando hasta que estamos gordos. Eso es un poco lo que en teoría pensamos, ¿no? Pues no es así. Normalmente no. Eh, lo que sabemos también es que estos eh, ¿vale? esta grasa que se va guardando en los adipocitos depende de hormonas Principalmente la insulina, el estrógeno y muchas más De tal manera que digamos que las hormonas consiguen hacer algo en esta zona vale, que permite que la grasa entre o no entre en los adipocitos Y ahí vamos a entrar en ese tema la energía aportada no necesariamente se convierte en grasa siempre, hay gente que no, no requiere, ¿vale? Las hormonas, digamos, para entenderlas bien, cómo pasamos de una de, de, de los triglicéridos de la grasa a los adipocitos, ¿qué, qué tiene que ver las, las hormonas? Yo siempre lo, lo, lo relaciono así, ¿vale? Las hormonas, digamos, que funcionan de esta manera. Nosotros, estas proteínas, nosotros tenemos unas proteínas que transmiten desde el hígado hasta la grasa Pues, ¿cómo, cómo mueven la grasa? Pues a través de unas proteínas, ¿vale? Que transportan, que atraen, que cogen la maleta, ¿vale? Que son los ácidos grasos, la grasa, y la transportan del hígado hasta los adipocitos Que son, pues esto, los, los finales, ¿no? Cuando tú coges el tren antes de llegar al avión, pues te encuentras en la pared de los adipocitos que dice ¡Hola! Tú puedas entrar siempre y cuando tengas un permiso. ¿Qué es ese permiso? Las hormonas. Las hormonas son las que estimulan la entrada o no de esas grasas. Esas grasas. Por lo cual, cuando están ahí en, el, en la sangre, la insulina y tal, es lo que permite que esa, esos triglicéridos entren en los, en, los, en, en los adipocitos, ¿vale? En las células grasas. Así que si alguna cosa falla, aumentas mucho las proteínas transportadoras. La por lo tanto aumentan mucho los ácidos grasos, o hay más hormonas de la cuenta, pues aunque una persona esté comiendo bien y no coma en exceso, toda esta energía que aporte, aunque la necesite, se va a convertir más en grasa. Muchas veces, ¿vale? Así que los, las hormonas y una alteración en estas hormonas puede provocar que las personas empecemos a engordar sin motivo aparente, ¿vale? Y es un poco lo que pasa en el epidema, ¿vale? Es una afectación inflamatoria, es decir, que es... Que estimula la inflamación de la piel, ¿vale? Es crónica y muchas veces progresiva porque poco a poco va apareciendo cada vez más. Normalmente en mujeres, ya veremos por qué. Y eh, nuevamente aparece en predominio de extremidad inferior y en brazos, en que ya casi siempre se ve en la zona de, de los brazos, pero bueno, hay de las piernas, ¿vale? Debido hasta, digamos que el motivo del lipedema es que nos, se altera la forma Porque a veces engordan, ¿vale? La distribución, porque se ve eh, que los hipocitos se van acumulando más en zonas determinadas de la piel Y en cantidad Muchas veces el lipedema siempre se dice que es una alteración de la cantidad o de la forma O sea que engordan Al final es un poco de todo, ¿vale? Este aumento de tejido, ya digo, depende mucho de las hormonas de, de como de causas genéticas de tal manera que aunque tú comas muy poco si esta esta cantidad de grasa que ingieres o cualquier cantidad de alimento luego lo conviertes en triglicéridos que ya hemos visto que es la forma de guardar la energía y esta energía la, de, a través de las hormonas entran de nuevo en los depósitos ya te puedes tú poner a dieta ya te puedes tú poner a lo que quieras que mientras las hormonas y ese sistema esté alterado pues no va a cambiar nada en ese sentido va a ir, seguir acumulando acumulando acumulando pues tejido adiposo ¿Vale? Por lo tanto nosotros consideramos eso una patología Y aunque el sistema sanitario de salud no lo considere así Es una patología el IPM porque es una alteración ¿Vale? De la absorción y, y, y almacenamiento del de, tejido graso Así que si sí, como es una alteración Es una patología Porque es una alteración de lo, cómo funcionan las cosas normales ¿Vale? Así que siempre va a ser una patología Claro, ¿qué pasa en las mujeres? Que nosotros hemos dicho que los tejidos de liposos están como empaquetados en células, pero eh, no es una red, es como líneas, ¿no? De tal manera que si crecen, van a crecer hacia arriba. Así que como en esta imagen veis, tenemos un tejido plano y cuando está engordando, pues se ondula y encu encuentras esta piel como totalmente así celulítica, ¿vale? Así que la, la, lo primero que vemos en el lipedema muchas veces... Aparte del aumento del volumen, es esa, esos nódulos. ¿vale? Esos nódulos es debido a que, claro, como crece en vertical, pues lo, el, el tejido es empujado hacia arriba en forma así como ondulada, por cómo están organizadas las células del de, de tejido adiposo. ¿Veis así? Entonces, cuando hablamos de clasificación, nos vamos a encontrar eh, básicamente tres estadios, aunque realmente la clasificación en el IPMA todavía hay mucho que hablar. Vale, en, en nosotros sabemos que la clasificación normalmente se define en tres, eh, en características de este lipedema, ¿de acuerdo? En, en estadio 1 es una piel suave, nosotros ya notamos esos nódulos, que esos nódulos son, pues eso, esos engros, engrosamientos de de, los, de de las células adiposas, ¿vale? De la grasa, que como crece hacia arriba, se nota pues el bulto, evidentemente, ¿vale? Y normalmente tienen un edema que empeora por el, por el día y por la noche mejora a veces. En ¿Vale? el estadio 2 es cuando tenemos ya un estadio mucho más avanzado, nódulos más grandes, hay edemas, se marca mucho más el tobillo, vemos las piernas más anchas, más a, a diferencia de lo que viene siendo el abdomen y el resto del cuerpo pues está más de, eh, desigual. Y finalmente en el estadio 3 es cuando veis ya realmente está totalmente... hay una mezcla entre tejido adiposo nódulos, fibrosis por culpa de del de acumulo de líquidos y hay una gran desigualdad de lo que ves en, en, en la cadera en la pierna y en, lo, y, en la, y en las piernas, o en los brazos que el resto del cuerpo, el resto del cuerpo puede estar súper superada y tal, y luego tener unas piernas totalmente diferentes o unos brazos totalmente diferentes también hablaremos de la forma en la que están distribuidas eh, los, los adipositos eh, eh, en las zonas del cuerpo, ¿vale? Hay un tipo 1 que es glúteos, cadera Luego el 2 que es muslos Es más habitual, ¿vale? Que vemos cadera y muslos alterados Luego tenemos ahí el brazo, ¿vale? Que también vemos bastante Y pierna Pierna hasta abajo, hasta tobillo El tobillo para abajo no se afecta Por lo cual podemos encontrarnos eso ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos Factores de riesgo, pues aquí tenemos los que conocemos, uno de ellos es ser mujer, ¿vale? Hay 90% de posibilidades de tener, o sea, 90%, la, la gran cantidad de epidemias es el 90% son mujeres y el 10% son hombres. Así que tampoco es que no haya, pero hay pocos. Luego tenemos eh, el motivo principal es que el, las, las mujeres, ¿vale? son más sensibles a las hormonas. Y justamente son las hormonas en las que se ve que están un poco alteradas junto con alguna alteración también de los adipocitos que les hacen más sensibles a acumular tejido de una forma distinta. Y bueno, como ya sabemos, eh, los tejidos adiposos en hombres se acumulan de forma diferente que en las mujeres. Sabemos que se acumulan en el caso de las mamarias, pero también... De, de, lo, de, de la zona de la cadera de glúteos y por lo tanto como la tendencia genética de ser mujer es, es acumularse en esas zonas pues lo que vas a encontrarte es zonas más acumuladas ahí por eso en hombres es más raro ver el eh, porque digamos que a nivel estructural de, de, de, de, de bueno, fisiológico no, no, nada, no estamos eh, no, no, no se nos acumula tejido en esas zonas teóricamente, vale? Y después tenemos la genética, que son los dos factores, ser mujer y tener una genética. ¿De qué? De mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque al final lo que sabemos es que entre la sensibilidad de la mujer y que hay una alteración genética detrás, que podría explicar pues por eso el acúmulo indebido de adipocitos y de grasas en zonas eh, que no son anatómicamente aceptables, ¿no? que no estamos acostumbrados a ver. O que al menos de esta forma no, que no se distribuye correctamente, por decirlo así. Por lo tanto, eh, la genética y ser mujer. Por motivos de cómo se sensibiliza el tejido adiposo. Así que fuera de eso, no hay nada más. Por ahora. Así, a grosso modo. ¿Vale? características del lipedema? Bueno, ya hemos dicho. Eh, ¿Cómo aparecen? Son mujeres, tienen cambios... Eh, a veces, como hemos dicho, que las hormonas están tan relacionadas... Con el acúmulo de adipositos, pues lo que vamos a ver es que tras cambios hormonales vamos a encontrar pues, una aparición del lipedema. Por eso es interesante decir siempre que preguntar ¿no? a personas cuando apareció cuando cuando eh, empezaste, cuando tuviste el embarazo, que cogiste kilos en zonas que luego ya no pudiste recuperar, pero ¿dónde cogiste esos kilos? Antes, en la pubertad, mucha gente empieza en esa zona, vale cuando justo el tejido adiposo es más sensible al aumento de, la, de las... De, la, de los estrógenos ¿vale? y la menopausia que es otro cambio hormonal normalmente en la pubertad que es el punto en el que sube el estrógeno y como es un gran estimulador del acúmulo de, de adipocitos pues ahí es cuando se nota visualmente ya el IPD. ¿eh? también es afectado por la genética ¿vale? y sobre todo una característica muy interesante y sobre todo el comportamiento es que no va a hacer efecto mucha dieta ni mucho ejercicio porque no responde a ese estímulo, recordad que es una alteración de la entrada de, eh, de grasas al, al tejido adiposo. Por lo tanto, es las hormonas y todo esto lo que está alterado. Con mucho que hagas dieta, con mucho que no te, te comas una ensaladita o te comas una lechuga, esa lechuga se convertirá de, de azúcar, porque es un hidrato, a lípidos y esos lípidos se van a guardar. Porque ya sabéis que es la forma más efectiva de guardar energía, cogiendo cosas y convirtiéndolas en grasas así ¿Eh? que no va a responder al estímulo sí que es efectiva pues intentar no aumentar la inflamación por eso hablamos de dietas antiinflamatorias pero estas dietas antiinflamatorias no las hacemos para ponernos palillos adegazados. lo hacemos o se hace o se recomienda para no estimular todavía más ese proceso inflamatorio que como ya se ha estudiado bastante lo, la grasa es un gran estimulador de la inflamación por lo cual si tienes una acumulación de grasa anómalo lo que vas a tener es una inflamación anómala. ¿Vale? Un aumento de inflamación. Así que, ¿cuándo podemos estar atentos a un IPM? Estos son los tips de alerta que tenemos que tener todos para, digamos, eh, eh, alertarnos cuando alguien nos pregunta, ¿vale? Ser mujer con una herencia de personas que son, están igual, eh, morfológicamente hablando, de tipo hablando, ¿vale? De, le pregunta, ¿está el acúmulo de grasas? Esta, esta, esta, esta pierna la tienes así desde la adolescencia, desde cuando te empezó, ¿vale? Te le preguntas también si ha adelgazado, pero nunca ha conseguido adelgazar de brazos, de piernas Eso también es una, es una alarma, ¿vale? Está claro que si vemos unas piernas, unos muslos muy anchos Pero una, el resto del cuerpo bastante más delgado, podemos sospechar el IPM También hablamos, y, y mucha gente está pues estresada, ¿no? Porque ha hecho dietas ha estado haciendo un montón de, de, de, de ejercicios de, de todo tipo y nunca ha desgazado, siempre ha estado el abdomen más, más, más delgado, pero nunca ha desgazado de, de, de piernas y tal, pues cuando le preguntemos eso, ¿vale? Empecemos a pensar en un lipedema. Así que lo primero de siempre he tenido las piernas así, estoy cansada de hacer dieta y no consigo nada, mi abuela, esto es herencia, porque mi abuela y mi madre eran así. Cuando estas preguntaste cuando tú, Escuches eso Cuando te suene siempre he estado así Nunca he conseguido adelgazar Aunque come una ensalada al día ¿Vale? a Mi madre y mi abuela Esto es herencia Esto siempre lo he tenido Toda mi familia Pues ahí Alerta Porque a lo mejor No estás hablando de una persona obesa, A lo mejor estás hablando con alguien Que tiene el lipidema Y cambia mucho ¿Vale? Otras características físicas Que tenemos que tener en cuenta Es bilateral ¿Vale? Aparece en las dos piernas En los dos brazos es simétrica, normalmente lo que vemos es que ambas extremidades están afectadas y ambas de la misma forma. Los nódulos son palpables, vemos ahí cómo se arruga la piel, ¿verdad? Pues ese, ese arrugamiento de la piel es debido a esos nódulos, a ese crecimiento del tejido. Así que esto se ve mucho, se palpa bastante bien. Duele, sobre todo en, en estas dos zonas de aquí, cuando las aprietas, general, no, generalmente estas personas que tienen IPM o la gran mayoría tienen dolor en estas zonas. ¿Vale? Y el signo de Cuffin. El signo de Cuffin es una afecta. Es cuando se dice que el, el edema, ¿no? Este líquido, ese acúmulo de, de, de líquido y de adipocitos, solo afecta hasta el pie y la mano. Por lo cual te encuentras las piernas súper engordas y tal, eh, llenas de adipocitos, de nódulos, de tal, tal, tal. Ta, y cuando llegas a la zona del tobillo, ¡pum! Tobillito finito y un pie super finito, que es lo que habremos aquí, ¿vale? Este es el signo de cuffin. Entonces son signos que te tienen que dar a sospechar de que a lo mejor estás delante de una persona con lipidemia. Vemos otras cosas. También el lipidemia afecta a otras cosas. Aquí nos encontramos que también afecta al sistema venoso, así que una de las cosas que se va a ver mucho es terangetásias, ¿vale? Son arañas vasculares. Estas típicas líneas azules o lilosas que vemos en la piel superficial, que es debido pues, eh, a eso, a una afectación del sistema venoso por culpa del de acúmulo de adipocitos, ¿vale? Lo veremos un poco más. También podemos encontrar una afectación linfática, ¿vale? Que luego hablaremos un poco que es el sistema linfático más adelante, ¿vale? Y también un detalle que es que hay hiperflexibilidad. Eso significa que pueden, pueden tener facilidad para los esguinces, y y, lo, y los hematomas y tal y esta gente que ha tenido muchos 15 en su vida o que tiene facilidad para ellos pues también podemos pensar y añadir otra cosa más ¿no? a, la, a la valoración global entonces tienes todos otros datos más para añadir a, a tu lista de cos posibles cosas de paciente con lipedema no con persona con lipedema sí que ¿cuándo cuando cuando pensamos que estamos ante un lipedema pues un edema visible hasta la rodilla o hasta el tobillo, ¿vale? Signos de patología venosa, las dañas vasculares, varices, ojo, ¿vale? Y antecedentes de facilidad para tener vinces. Así que cuando escuchéis, oh, tengo retención de líquidos, oh, es que siempre he tenido los tobillos así anchos, o oh, tengo problemas de circulación, hay que mirar. Pues yo hace la última vez que diagnostiqué, o al menos supuse que teníamos ante nosotros un lipedema, era básicamente porque teníamos una persona. Que eh, me dijo que llevaba mucho tiempo con estas piernas, que tenía problemas de circulación Y yo le pregunté, ¿desde cuándo tienes problemas de circulación? Y ella me dijo, desde pequeñita Y a mí yo me pareció eso raro Porque la gente no tiene problemas de circulación cuando es joven, ¿vale? Entonces habría indicando un poco más, un poco más, un poco más Pues eso, lo típico, le preguntas Pero estas piernas así, que solo te llevan a, Que tienen las piernas como muy anchas eh, ahora mismo estás un poco más eh, gordita ¿no? de abdomen, pero esto siempre ha sido así siempre has tenido el abdomen muy ancho también o cuando estabas más delgada, más joven también tenías las piernas un poco así grandes y el abdomen plano pues eh, estas cosas te van a ayudar un poco a diagnosticar el lipedema o a sospechar de que tienes lipedema ¿vale? si has estado delgada pero de, pie de piernas siempre tan rozado, siempre has tenido problemas de piernas, pues ojo porque a lo mejor lo que tienes es lipedema ¿no? o es alguna de las cosas que destaca más a ver, ¿por qué pasan estas cosas? ¿no? ¿Por qué nos afecta el sistema venoso? ¿Por qué nos afecta el dolor? ¿Por qué tenemos edema, ¿no? acumulo de líquidos? Bueno, esto es la piel normal. Nosotros sabemos que las venas, las arterias, pues están en la dermis, que es la parte de arriba, donde los, los tejidos adiposos, la grasa está abajo y arriba, justo un poco más encima, está pues todos los nervios, el vaso linfático, las venas... ¿Qué pasa en el IPEMA? Que estos adipocitos Están gordos, ¿vale? O hay un montón De ellos, de tal manera que a, a, Tapan y empiezan a acumular Y ocupar espacio donde Normalmente tendría que haber agua y aire ¿Vale? Voy a decirlo así, que no es aire Pero es tejido líquido Entonces, claro, se si acumula Estos adipocitos empiezan a Ocupar espacios donde no tocaba Y claro, es muy fácil que si eh, Teníamos un, un Un nervio ahí Tranquilo, y de pronto pues hay un montón de volumen Pues este nervio sigue a, a, a, Al final te afecte Y te haga daño cuando palpes Porque el nervio estará más cerca de, la, de los nódulos De esas masas eh, densas ¿no? Y cada, y cuando tú apretes Pues es normal que el nervio toque eh, Más fácilmente los adipocitos Y acabe doliendo vale Pues no es lo mismo un nervio libre Que un nervio lleno de nódulos por alrededor Al final cualquier estímulo provocará dolor Por eso al final en Personas con lipedema pues que tocas y que tienen mucha sensibilidad. ¿Vale? También tenemos en cuenta que, eh, de forma física, ¿no? por, por acúmulo, puedes encontrar que el lipidema, el, el, el, el, ¿vale? el tejido adiposo, obstruye vasos linfáticos, obstruye incluso las venas, permitiendo que la sangre no fluya bien y se acabe acumulando pues, en las piernas. Y entonces podemos ver varices, podemos ver. Eh, de de más que se acumula el líquido, ¿vale? Así, ¿por culpa de qué? Pues del de crecimiento anómalo de, estos, de estas grasitas. Vale, Uf, estoy aquí, dejándome la voz, Ojo, bueno, si tenéis preguntas, mmm, podéis preguntar, ¿eh? Así respira, me cae un poco también, que no estaría mal. Venga, ¿dónde vamos a ir? pues es un poco complicado vale porque el hecho de que hay profesionales que conozcan la patología mmm, sí claro que los hay ¿Dónde? pocos vale por desgracia eh, si la patología venosa no se explica en las facultades imaginaos si se explica el tema se explica vamos no no por lo cual ahí estamos vale así que muchas veces acabamos de diciendo que oye si usted está gordita ala ya está Oh, es que tiene que adelgazar y te, matas, te vas matando ahí a comer lechuga toda tu vida y no sirve para nada vale, Pues estas cosas son debidas también un poco a nuestra incompetencia como profesionales Yo Digo en plural porque como hay aquí también, pues es que, es que por desgracia es, es difícil, ¿vale? Es, nuestra, es la falta de formación desde la base entonces, claro, tenemos una excusa Pff, a medias, pero es eh, realmente eh, no podemos investigar, pues estas son las cosas que están aquí. ¿vale? Así que no, el sistema esta pregunta está por lo de Dimi Rodríguez, que justo acaba de decirlo, justo lo pongo. Si el Sistema Nacional de Salud no lo reconoce, es que no está en la cartera de servicios. Si no está en la cartera de servicios, pues no te quedan más que clínicas privadas. Que esto es la cosa que más me ha dolido poner en esta diapositiva. Porque yo respeto a las clínicas primarias, pero creo que el sistema sanitario y salud tendría que ocuparse de las patologías de la población. Si nosotros no atendemos a pacientes con ipma ¿qué estamos haciendo mal? Todo, todo. vale Desde la base hasta el hecho de que no se acepte como patología y alguien siendo la OMS ...y viendo cómo funciona la patología... ...es que simplemente entendiendo cómo funciona el IPM... ...simplemente la primera definición... ...ya es una patología... ...si estás diciendo que es un acumulo anormal y tal tal de adipositos... ...por culpa de una alteración en las hormonas... ...barra de, los, de la propia adipositos... ...pues ya tienes eso... ...hay patologías que tienen menos problemas que el propio IPM... ...y están aceptadas... ¿vale? ...unas náuseas están aceptadas... ...y no tienen ni la mitad de complicaciones que tiene un IPM... ...me enervo. ...bueno... Aquí os dejo una compañera que. Bueno, hay muchas más, ¿vale? Que están en Instagram, en Twitter, están en, mucha, en muchos sitios donde, como falta profesionales, que te encuentres, pues, lista de, de, de, de, de, de. Tienes que nombrar, ¿no? Gente que sepa del IPMA. Y muchas veces tienes que ir a, a compañeras, ¿no? Que han tenido el IPMA y se, agru se agrupan porque claro nunca vas a ver una agrupación de hipertensos así eh, tan bestia lo sabes por qué lo, dónde lo que vas a ver pues eh, lipedemas por qué porque lipedemas es la si no se agrupan entre ellos quién los va a apoyar porque si no agrupan no se agrupan lipedemas ya me dirás tú gente con lipedemas ¿qué, qué, qué van a hacer si ya no si el sistema sanitario no, no lo reconoce vale por lo cual en el momento en el que podamos reconocerlo quizá esto aumente y mejore y no solo podamos poner eh, gente ¿no? que tenga el lipedema, sino profesionales también. Aquí os dejo en la web del de lipedema diari ¿vale? que es una una, una una mujer muy maja que sobre todo está haciendo un gran trabajo en la difusión de profesionales que conocen el lipedema y que ofrecen opciones, opciones aquí a tratamientos, vale no siempre eh, eso. Y luego tenemos la Asociación Española del Infedema y el Infocol y todas estas que van haciendo, ¿no?, de la asociación. Pues estas que también son agrupaciones de profesionales y pacientes que pues también se hacen piña para intentar darse respuesta a estas demandas que por desgracia solo podemos dar eh, a nivel privado. Pero bueno, como enfermeros y médicos y fisioterapeutas que estemos en la pública, también nos podemos... Ver, y podemos aliviar a estos pacientes pues, diagnosticándolos o al menos derivándolos correctamente. Yo ya digo, no trato con gente con IPM, pero sí que eh, ya no, descarto o al menos empiezo a sospechar de y los derivo a donde tienen que ir para al menos sean diagnosticados. Es lo mínimo que podemos hacer. ¿Vale? El diagnóstico es difícil porque hay que descartarse por diferentes patologías. La cardiopatía, el linfedema el cushing por culpa de corticoides... Hay muchas otras patologías, es un poco a, a los estilo house, ¿no? Pero bueno, no es tanto. La cosa es hacer una valoración integral. Yo siempre digo que las piernas y, las, y, las, y los brazos te susurran muchísimas cosas y te dan información de muchísimas cosas. Y por lo tanto puedes aprender y enseñar mucho gracias a esto. Y bueno, pruebas complementarias que ya os harán, sobre todo ecografías para ver si realmente hay nódulos y eso explicaría pues el NPM, porque se ve muy bien, analíticas, un montón de cosas, ¿vale? La cosa es que al final el diagnóstico es algo que no es así, ah, tienes NPM, adiós, pues requiere una valoración bastante compleja porque hay que descartar otras causas más graves de acumulo de líquidos, ¿vale? O de, de, de otras cosas. Venga, tratamiento. El tratamiento, las opciones terapéuticas del lipedema, ¿vale? Van un poco relacionadas sobre todo con si estamos eh, en lo que viene siendo algo avanzado o no, ¿vale? Los imprescindibles están siempre, da igual si la patología es grave o no es grave, siempre están. Y luego están los que vienen siendo los casos avanzados donde por gravedad, ¿vale? Vas a incorporar otros tratamientos, pero los imprescindibles siempre van a estar. ¿Vale? Y estos imprescindibles los tenemos que conocer porque son la base del tratamiento del lipedema Y luego están pues esos, los inadecuados Que entonces nos vamos a meter en materia dentro de poco Y habrá que, a, habrá que cogerse aquí un poco de, lo, de, de, la, de la silla para no saltar mucho Porque habrá muchas cosas que os parecerán adecuadas o que os han recomendado Y no, ¿vale? Venga, los imprescindibles, vamos a ello Si os doy por leer. Bueno. El drenaje linfático es imprescindible, ¿vale? Porque ayudamos a desinflamar y sobre todo a mover esa linfa hacia adentro. La terapia psicosocial, ¿por qué? Porque estas personas sufren mucho, ¿vale? Tienen pues problemas psicológicos debido a que mucho tiempo de su vida han estado diciendo a las que son gordas, gordas, y al final no lo eran. Por lo tanto, hay que realmente trabajar mucho con esto, ¿eh? el autocuidado es esencial eh, hay, hay, bueno en, en infedema se ve mucho pues lo que eh, lo que se ve en algunas personas que, que vemos en Instagram vale y tal que, que al final pues se ve mucho cómo se cuidan y tal las cremas todo lo que se ponen pues para eh, que no empeore su piel y tal y eso es importantísimo la fisioterapia vale un fisio a tu lado es esencial si no pones un fisioterapeuta a tu lado no eres nadie, pues en lipedema eres todavía menos, ¿vale? Así que siempre poner un fisioterapeuta a tu lado, ¿vale? Que te hará ejercicios, te hará drenaje, te hará cosas para que estés mejor. Asesoramiento dietético y control de peso, porque obviamente lo, que, lo peor que nos puede pasar es tener lipedema y obesidad porque junto pues empeora todo, ¿vale? Hay que intentar... Controlar sobre todo la dieta Pero no solo tanto en exceso, en exceso Sino también en falta Hay gente que tanto a obsesión por el peso Por intentar adelgazar Algo que no reaccionaba por el peso Pues que te encuentras que tienen mucha obsesión Y tal, y comen mal Se desnutren Porque quieren adelgazar muchísimo, muchísimo Y no lo consiguen, ¿vale? Así que hay que vigilar tanto por el exceso Como a la falta Muchas veces hablamos de Cuidado, cuidado la obesidad Pues también habrías que hablar de lo otro Que, que también pasa mucho ¿Vale? Y la terapia compresiva, por supuesto que esperáis que no iba a salir. Por supuesto que sí. A ver, ¿de qué, qué, ¿a quién estáis hablando? A ver. Venga, ¿por qué hacemos estos imprescindibles? Porque esto es para aceptar la afectación. Eso significa que nosotros tenemos que entender, bueno, nosotros yo no tengo, ¿vale? Pero hay que intentar entender que el tratamiento es eh, paliativo, como muchas cosas en la vida, que al final son tratamientos para dar toda la vida y que lo que hay que intentar es adaptar tu modo de vida a esta enfermedad o intentar la enfermedad adaptártela un poco a ti, ¿vale? La cosa es que hay que controlar sobre todo las falsas de, las, faltas, las falsas de esperanzas. ¿eh? Lo de que el tratamiento no está curativo y ya está. esa enfermedad la tienes siempre. Yo soy un usuario, usuario, no me, digo, me gusta decirlo. Soy un usuario de, de una enfermedad desconocida casi, ¿Vale? Y sobre todo, no he conocido tanto, pero son de estas minoritarias y yo conozco lo que es tener una patología crónica, ¿vale? Y que te lleve para toda tu vida y te condicione la vida. Sí, entiendo lo que es la frustración, entiendo lo que es eso, lo que es importante es controlar, sobre todo, que no te domine ahí tú, no, tú Tú domines, ¿vale? Sobre esta patología, no que te domine a ti, porque en ese momento... Eh, ya estás vendido Entonces todo este kit que ya veis ahí en azul Es lo que te ayuda a aceptar ¿no? Un poco esa afectación Y sobre todo adaptarte a, a ella Y ella a ti y tú también, Ella también se adapta a ti ¿vale? Lo que vemos en la biografía es Que conseguimos con este tratamiento Un 10% de reducción del volumen Que parece poco pero no lo es vale Y una, sobre todo una disminución Del dolor y la opresión Estás diciendo que está mejorando la calidad de vida, la hostia, ¿vale? Por lo cual es importantísimo el tema de, de, de hacer estos tratamientos correctos, estos seis tratamientos, ¿vale? Porque te van a disminuir, eh, te van a disminuir el dolor, te van a disminuir esa sensación de pesadez en las piernas, el roce de, las, de los muslos, que es un auténtico eh, coñazo, ¿vale? Por lo cual todo esto te va a ayudar. ¡Ay, qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué dichosa ola de calor! Y claro, como aquí no puedo abrir nada, pues aquí estoy acalorado. ¡Ay, dichoso YouTube! Venga, los casos donde la sintomatología eh, limite de forma muy importante, ¿vale? Tu calidad de vida. Y en esos momentos donde dices, uff, es que está muy avanzada la patología. En este caso, en el que no haya un tratamiento... El tratamiento conservador no te esté ayudando porque quizás necesitas algo más. Solo en ese momento... Bueno, solo. La cirugía está justificada, ¿vale? Se usa de forma para la limitación de la vida de la persona, ¿vale? La idea es que operarse todo no es operable. Y menos porque hay que también conocer las limitaciones de estas operaciones. Y sobre todo, recordar que en la cirugía no te exime seguir con, los con el tratamiento conservador. Porque si, una, si tú haces una cirugía sin tratamiento conservador previo, lo que vas a conseguir es que tengas más complicaciones post. ¿Vale? Así que obviamente aquí hay que asesorarse muy bien en las clínicas, pero aquí hay que tener la cabeza muy clara. Importante, tratamiento conservador y si hay opción a cirugía y está justificada, ¿vale? Entonces sí, si no, no. Lo que hacemos que en la cirugía, bueno pues lo hacemos, yo no lo hago, pero ¿vale? Es la liposucción conservadora de linfa, que eso que conserve linfa habrá que verlo ¿vale? Pero lo que menos que liposucción, seguro que sí. Lo que hacemos es retirar el tejido adiposo, ¿Vale? Y se, bueno, pues, eh, se va reduciendo pues, este, este, este tejido. ¿eh? Obviamente lo que no está haciendo es controlar las hormonas. Como veis, tampoco controla de una manera clara la, que los adipositos sean, sean anómalos y absorban eh, grasas. Por lo cual, la liposucción no es un tratamiento corrector de aquellos de que digas la liposucción te salva la vida, no te soluciona el problema, te arregla el, la, el epidema, no, no te lo arregla pero te, te arregla el, las limitaciones que te da el edema, la pesadilla de piernas, ¿vale? Pero no, no te quita ni el lipedema, ni te, ni te, lo, ni te ahorra el uso de terapia compresiva, ni nada de eso. vale Eso sí, eh, la percepción del dolor, la tirantez, la, la tendencia a los hematomas, la caída de vida, la, la, la frecuencia, todo esto mejora. ¿Eh? Pero siempre con el tratamiento conservador A mí me gusta que, que, que veáis ahí lo que pone Extensión del tratamiento conservador No os hagáis una cirugía si no habéis hecho tratamiento previo Porque si no el fracaso es mayor, es más frustrante Y sobre todo no conseguiréis los objetivos terapéuticos que os habéis marcado ¿vale? Así que por favor, que os lo digan Tener cabeza en eso ¿eh? Ojo Vale, ¿en qué consiste la liposucción? Pues básicamente lo que haces es pinchar una cánula con, con un, un, un troncho grande, ¿vale? Y lo que hace es succionar a través de una cánula pues todo este, este tejido. Hay dos técnicas, la wall, ¿vale? Que es con agua. A ver si salen Bueno, creo que sí... Amiga, ah, estás está Actualizo de... ¿Veis? Ya me está haciendo problemas. ¿Veis cómo digo yo que no puedo yo nada? nada esto, dichoso, Yo, oh, estoy fatal Voy a, voy a tirar el, el ordenador a la basura Bueno, lo que hace esto Lo que vamos a ver aquí es que la cánula Entra y sale, tira agua Esa agua licua El, el, el tejido adiposo y entonces se succiona y, de, y así consigues Al licuar que esta Que esta extracción Extracción de tejido adiposo No sea tan agresiva ¿De acuerdo? Luego ya... No, vale, eso ya va a pasar el link luego, ¿vale? Porque ahora mismo... Venga, ¿qué hacemos con la liposucción PAL? Vale, pues es otra técnica, ¿vale? esto que consiste en otra liposucción, lo que hace es meter agua y otras sustancias, pero que luego las dejas un poquito para licuar los adipocitos y además también vibras, eh, haces vibración de tal manera que lo que hacen es romper esos adipocitos de una manera más eh, extensa. Al final las dos técnicas buscan lo mismo, quitar... Eh, los edipocitos, tanto la técnica WAL como la técnica PAL ¿Cuál de las dos es mejor? Uh, os a encontrado un montón de cosas Yo sabes que os digo, que me da un poco igual Si usáis la WAL o la PAL Mientras vayáis a un sitio donde sepan usarla bien Si sabéis que está acreditada Que hay buenos comentarios Que todo el mundo sabe hacer, así el técnico El, el, el, el cirujano sabe hacerlo bien pues si, tú, si el cirujano sabe usar la PAL y, y no la WAL, pero si la sabe usar bien, que haga esta. Y si usa la WAL, pues también. Lo que hemos visto más o menos es que en biografía que he estado indagando, es que la técnica WAL es la que nació para el lipedema y que es la que más se utiliza, pero la PAL también se utiliza a veces. ¿eh? Un poco lo mismo, licuamos adipocitos, quitamos los adipocitos malos. Ojo, no solucionamos el problema. No, re, no retocamos lo, las hormonas Ojo, no quitamos que sean más sensibles ¿Vale? Todo eso no lo hacemos Pero eh, sí que conseguimos pues retirar un poquito eh, esa sensación ¿vale? Claro, aquí habrá preguntas del millón Yo lo dejo ahí porque seguro que alguien me preguntará Sobre la disposición las complicaciones Lo que ha visto en foros, lo que ha visto en imágenes Lo que, porque pones estas imágenes Que es muy fea, no sé qué, no sé cuánto Es la realidad, ¿vale? ¿Hay complicaciones? Sí ¿Son todas muy graves? No, ¿vale? Nuevamente, la gran mayoría si se tratan bien Son bastante fáciles, sobre todo los hematomas Y las heridas Pos inserción de la cánula Aquí, si tú tienes bien El tratamiento conservador Se ve mucha mejoría, no es lo mismo un paciente Que se hace una liposucción Sin tratamiento conservador que alguien que se lo hace Se nota un montón las complicaciones, sobre todo los hematomas Ojo, estás metiendo Una cánula y friccionando Para que, para que se quiten los adipocitos Obviamente va a sangrar, entonces vas a tener un hematoma Pero ojo, ojo con los hematomas, ¿vale? Lo que es importante es seguir con el tratamiento conservador, la compresión Y aquí entramos en el tema de que la compresión después de una reposición La gran mayoría, desde que me metió en el IPM, la gran mayoría están mal indicadas Que yo no lo sabía, pero sí Uy, estoy ahogado ya, ¿eh? Oh, qué calor hace, por favor Venga, complicaciones por normalmente el 1% son hemorragias, el 4% es infección de la piel, ¿vale? Que se infecta la pierna y, no, y otra razón es la abertura de los puntos de inserción por las cánulas porque claro, ¿qué pasa aquí? Que hay inflamación, ¿vale? Normalmente lo que pasa cuando están haciendo estas liposcepciones es que tú estás rompiendo el tejido y tal, y cuando y tal, y es normal que se inflame la piel. Así que lo que tendrías que hacer es un tratamiento antiinflamatorio, por eso él... ...tratamiento... ...este conservador previo... ...te ayuda a que luego no tengas tantas complicaciones... ...vale... ...así que importante... ...puedes hacer que lo pases mal... Mm, ...aunque sean leves... ...no significa que no valgan... ...muchas veces eh, he escuchado de que... ...van al cirujano de nuevo y es como... ...ah bueno, eh, me ha he hecho una hematoma y así mira... ...sí pero lo pasas mal igualmente... ...es como si yo tengo náuseas y vómitos con una, una enteritis... ...ah es que son leves... ...ya te sirá... ...sí pero mientras tanto lo estoy sufriendo pues esto es lo mismo, aunque tú sepas que los hematomas y tal se resolverán mientras tanto lo pasas, y hay que explicárselo y hay que decírselo, y hay que tener en cuenta que esto significa que tienes que mejorar, pues todo el tratamiento conservador, sobre todo el, el tratamiento fisioterapia y la terapia compresiva os ayudarán mucho a el, la reducción de los hematomas ¡ay! ¡venga! ¡entramos en actuaciones inco inco incorrectas! esto está bien, esto está mola esto, esto... Ahí. venga, dietas excesivas por dios, y estrictas, ¿no? de quitar la esto es una imagen de una persona que tiene el IPM grado 1 con anorexia esto es, es que es no se habla, se habla de, bueno, gente mayor que ha, joder, que ha engordado mucho y que lo pasa mal pues tiene IPM también se habla mucho de eso pero gente que realmente ha bajado de peso un montón para intentar conseguir esas piernas adelgacen no lo consiguen porque no tiene que ver las hormonas y la sensibilidad de los adipocitos a la dieta ¿vale? y acaban así, esto es de, de, de, de, de incompetencia nuestra como sanitarios por no saber recomendar bien lo que está pasando ahí. ¿Vale? y okay. bueno, yo lo digo, esto ya yo, yo lloro, ¿vale? Yo cada vez que voy por Instagram me veo, ay, me han operado, adiós, medias, y yo ya me rompo por dentro, por favor, pero no te quiten las medias después de la operación, que es lo más importante, que no te quita las necesidades de, de, de, incluso la liposucción te la aumenta la necesidad muchas veces. Muchas veces de necesitar medidas de compresión. ¿Vale? Las cirugías estéticas. Bueno, yo conozco una, una, una, a una muy, muy mejor amiga que ahora mismo no está hablando mucho con ella, que tengo que hablarla, por cierto. ¿Vale? Y que me, me enseña siempre, como sabes que está en el mundo del, del lipedema y tal, me enseña una Instagramer súper famosa que ha hecho lipoestructura, que tiene el lipedema y y se hace lipoestructura y no sé qué. Y tú dices, ah, muy bien, tú coges, ha tejido allí pozo. Eh, anómalo no, y lo mueves para otro sitio váyase, que luego con una, eh, moviendo todos los adipositos anómalos por el cuerpo que no, que esto no es una estética ¿vale? la adiposición es un tratamiento para avanzado, no es para, para para arreglarse el cuerpo, no, ¿vale? es una enfermedad, basta ya de, de, de, de contaminar la enfermedad con, con esto es lo que hace daño ¿eh? explicar que, la, que es una cirugía estética eso sí que es lo que hace daño al ¿Eh? A, a, asumir que, que la liposucción y que todo lo que estamos haciendo hacen para mejorar la vida de un paciente es para que se vea mejor de las piernas pues no, no, es justamente para intentar que la, que, que la sensación de edemas y todo eso de pesadez, de dolor y todo mejore simplemente, ahora y la compresión terapéutica no homologada hoy nos voy cuando los descubrí que lo ponían yo no lo entendía, sabes que yo empecé con el IPM hace un año o dos creo bueno, hace bastante ya, no sé. Y más desde que estuve en Instagram y conocí a otra gente, ¿no? y veía Y me empezó a explicar sobre todo la, la jardín, que de Infocal. Me decía, ¿sabes qué ponen? voy yo, ¿qué es eso? Y yo mirando, voy voy ¿qué será? ¿En lo del boletín del Estado. Y yo mirando el boletín del Estado. Yo no encuentro, ¿no es con V? Ah, vale, con V. ¿Quién te encuentras ahí? Esta cosa que es, una, eh, que es para, para, para, para, para, para, bueno. Luego hablaremos de ella, no me pongáis nerviosa. Venga, medios de compresión en lipedema. Esto sí que os interesa seguro porque hay muchas dudas, ¿vale? Opa, Venga, ¿por qué necesitas lipedema? Ay, ¿por qué necesitas lipedema? Nosotros sabemos que las, las medidas de compresión, ¿para qué las necesitas? Pues mira, nosotros sabemos que el edema, el lipedema, provoca una facilidad para tener edemas, ¿vale? Porque hay una inflamación por culpa de la de los adipocitos, sabemos que la obstrucción de los de, de, la, de los vasos linfáticos, la obstrucción de las venas, el propio adipocito que es inflamatorio ¿vale? todo eso provoca inflamación por lo cual, por un lado tienes que, hay de líquidos provocas inflamación y por otro lado que los, el propio tejido adiposo es inflamatorio cuando se aumenta ¿vale? porque es eh, digamos que estimula la inflamación son proinflamatorios, así que tienes inflamación al cuadrado bueno, entonces, ¿qué es la inflamación al cuadrado? Pues dolor, sensación de pesadez por culpa del edema, dificultad de movimiento porque se te hinchan las piernas, ¿vale? Todo esto es lo que provoca esta inflamación doble del edema y de los adipocitos engordados, ¿no? Entonces, claro, a ver, ¿por qué se afecta el infe? ¿Por qué aparece un acúmulo de líquidos, vale? ¿Por qué tenemos esa inflamación por culpa del acúmulo de líquidos? Vale, pues nosotros tenemos... Eh, yo siempre digo, eh, a partir de hace poco, ¿no? Siempre digo a partir de hace poco, fíjate que incoherencia. Bueno, que el, el sistema linfático es como un sistema alcantallado de la piel. Nosotros tenemos el corazón que va, las venas que llegan al corazón, las venas que salen, vaya, las arterias que llegan, se llevan sangre a los tejidos, que la sangre que salen de los tejidos que está sucia, la sube los, la, el sistema venoso, ¿vale? Pero no todo es así. Porque también dentro de ese sistema, ¿vale? Tenemos otra cosa que se llama sistema linfático, que son auténticas, pues esto, sistema acantillado. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando que el sistema linfático, cuando llueve mucho, cuando falla el sistema arterial o venoso y se acumula mucha agua, o cuando hay un acúmulo de, de, de líquidos, lo que hace el sistema acantillado es como si ya, subi, eh, lloviera en la ciudad. Pues toda esa agua se la lleva, ¿qué? Pues la... por esto, ¿no? Por la acantillada. Pues aquí lo mismo. Aquí lo que pasa es que cuando hay agua... Pues todo se va para el sistema linfático, pero no solo se va a todo eso, sino hay cosas que también se lo lleva al sistema linfático, como el, la grasa, como las proteínas y también las bacterias y el sistema inmune, inmune, ¿vale? Todo eso se va por esa basura, por ahí. Todo se va por ahí. No vuelve al sistema arterial venoso, sino todo va por el sistema linfático. Y esto, esas redes que tiene el sistema linfático alcantallado, acaban. Devolviendo todas estas cosas de agua, proteínas Y, la, y la, el sistema inmunitario Todo esto lo devuelve al final el sistema arterial y venoso Pero por un camino diferente ¿Vale? Así que el sistema linfático es eso Una alcantarilla donde va todo lo que sobra Y normalmente va todo lo gordo Como las proteínas y los, y los lípidos ¿no? Y el agua excesiva Y también las bacterias Hay todo Entonces claro En el linfema lo que pasa es que en el IPM lo que pasa es que de forma secundaria hay un exceso ¿no? de, de agua y por lo tanto el sistema linfático no lo puede absorber y se va acumulando todo aquello que no puede ser absorbido por el sistema linfático porque está saturado, ¿vale? Aquí tenemos una representación, aquí tenemos el vaso venoso ahí está el vaso linfático en verde, ¿vale? Y los adipocitos gordos. Entonces, claro, cuando hay una obstrucción mecánica, es decir, un adipocito aumenta de volumen y tapa un sistema linfático, ¿no? Lo tapa, lo ocluye, pues eh, hay un exceso de agua, sale el agua hacia afuera y ¿dónde va? A, a la piel, ¿vale? La piel se va empezando a acumular líquido y no solo se acumula líquidos, también se acumulan bacterias. O a sea, yo siempre digo que el calor, el acúmulo de agua y el tejido adiposo, para mí... Es, eh, es como un spa 5x5, vale. La gente que tiene linfedema tiene el tripadvisor de las bacterias, el 5 con el 5 estrella es para estas piernas. Porque encuentra una bacteria, encuentra un territorio totalmente lleno de agua, calentito que en el sistema linfático no funciona porque está saturado. Y claro, a las bacterias les encanta eso. Por eso, mucha gente que tiene linfedema y linfedema, vale, que es afectación linfática asociada pues también se les inflama y se les infecta con facilidad, porque este acúmulo de agua para ellos es como un espacio 5x5, por lo cual, vamos, a tope, ¿vale? A tope. Entonces, crean que esta inflamación, ¿vale? Lo que hacemos con la terapia compresiva, aquí es donde entramos, ¿vale? Ay, uy, me, me ha adelantado porque, claro, en fin. Toda esta inflamación debido al edema, al acúmulo de líquidos... A, a, a, la, a las bacterias ¿Vale? Todo eso es lo que provoca El dolor, la celulitis, que la infección La sensación de piernas cansadas Esa dificultad de movimiento en las piernas Todo eso nos provoca Pues esta inflamación que encontramos Por culpa de los adipocitos Y además el acúmulo de líquidos Porque el sistema de alcantarillado está obstruido ¿Vale? Así que tenemos todo esto ¿Qué hacemos con la compresión terapéutica? Poco, pues lo que hacemos es comprimir desde fuera y desde dentro de tal manera que liberamos esa congestión que había en el sistema linfático, de tal manera que el agua se va yendo. Claro, si el agua está, se va Y funcione, el sistema linfático funciona Pues las bacterias ya no tienen tan, ya no lo tienen tan bien Ya se acaba el spa 5.5 Se acaba la temporada Y entonces empiezan a morir Por el sistema linfático que ya funciona bien O porque con, el, con la reducción del edema El sistema inmune funciona mucho mejor Y se carga todas las bacterias Por lo cual, gracias a esta compresión Que conseguimos liberar el líquido Y lo, empujarlo hacia arriba vale, Mejorar el sistema linfático Lo que conseguimos es Menos edema, menos celulitis, sensación de pesadez aliviada, por lo cual ya solo con compresión tenemos sintomatología que se va yendo fuera, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también la compresión lo que hace es desinflamar, ¿vale? Porque la compresión es... Terapéutica es antiinflamatoria, lo que hacemos también es reducir de forma física y gracias a la compresión, pues los adipocitos los exprimimos un poquito, aunque no está muy bien demostrado, ¿vale? Lo que hacemos es reducir también ese espacio y de tal manera que lo que seguimos es que las piernas, si en vez de tener un volumen de... tan grande, lo reducimos, ¿vale? Quitamos tan... esa agua. Entonces, claro, pues si bajamos la inflamación, lo que vamos a encontrar es que el dolor desaparece porque ya no hay ocupación de espacio, o al menos no es tan grande, y la dificultad de movimiento es, es, es menor, ¿vale? Hay mejor movimiento porque a la vez las piernas están más contenidas y no hay tanta, tanto problema, ¿vale? Así que tenemos, gracias a la compresión, dos cosas. Liberamos el líquido y mejoramos el sistema linfático, ¿vale? Estamos desatascando las, a, las, el alcantarillado ¿vale? El sistema de desagüe, lo, des, lo desatascamos entonces toda esa agua ya fluye mejor y por lo tanto baja la inflamación y si mejora la inflamación se acaban muchos de los problemas que provoca el lipedema. No todos, pero ayuda. Vale. A ver, ¿y qué es la terapia compresiva terapéutica? La terapéutica es aquella que ha demostrado que reduce la sintomatología y la progresión de la enfermedad en patología venosa. ¿Vale? Pero también ayuda a algunas cosas como puede ser en el lipedema a reducir la inflamación ¿Vale? Consiste en aplicar compresión decreciente, significa que comprimimos máxima en tobillo Y vamos decreciendo poco a poco a medida que nos acercamos a la ingre ¿Por qué a la ingre? Porque muchas veces los lipedemas son completos, ¿vale? que afectan hasta la ingre Por lo cual, normalmente lo que hacemos con la compresión es conseguir una prenda que vaya del 100% de la compresión poco a poco disminuyendo al 50 o al 40. Es decir, si yo te pongo una prenda que ponga 40 metros en el curio de presión es una 40 que es bastante fuerte, pues ahí en la Igneo o a medio muslo pues está llegando 20, ¿vale? Si esto lo aseguras, es terap terap compresión terapéutica adecuada. Si no lo aseguras, no es compresión terapéutica por lo tanto no es adecuada y por lo tanto no te va a ayudar a mejorar la inflamación y todo lo que he explicado anteriormente. Así que si no te ayuda a mejorar la inflamación, ¿para qué te la pones? Pues para eso. ¿Vale? Así que la compresión terapéutica es la que tiene los estudios de utilidad para linfedemas y lipedemas, si, no si tu terapia compresiva no es terapéutica, no tiene estudios que aseguran la utilidad. Por lo cual, con muchas certificaciones médicas que tenga, no es adecuado para linfedemas ni para linfedemas. Y yo me entero ya. ¿Vale? Así que... Vamos a hablar de dos cositas, que son las medias de compresión médicas y las medias de compresión no médicas, ¿vale? Aquí están igual, pero bueno, ahí veis la N de no, ¿vale? Que no se ve. Bueno, entonces, la compresión, las medias de compresión médica, ¿vale? Lo que nosotros sabemos es que son las medias que están valoradas eh, con una normativa internacional que la asegura. Que, va, que, va, que son terapéuticas que son terapéuticas, ¿vale? que hacen compresión adecuada de 100% de tobillo y sube y genera al menos su duración más o menos de 6 meses a un año por lo cual son compresiones que están súper estrictas y que si tú comparas una media de compresión médica con otra media de otra marca, serán iguales al menos en lo que viene siendo la calidad ¿vale? en lo que viene siendo esa demostración de que su media al menos soluciona estos problemas y reduce la sintomatología ¿Qué pasa con las medias de compresión de calidad no médica? Pues son aquellas que tienen los certificados médicos adecuados, eso no lo vamos a quitar, ¿vale? Las medias no terapéuticas, estas que siempre vamos a, a aborrecer, habrán pasado todos los certificados médicos de España, pero no son certificados eh, internacionales aceptados y que tienen esa, esa calidad médica que necesita la media para ser adecuada. Por lo cual, no te asegura que la compresión terapéutica sea decreciente todo el tiempo de la, de la evolución de la, de, de, de la media, ¿vale? Los seis meses, y lo tienes que decir mucho antes. Así que aunque tú lo veas, que pone ahí, ¡Ah, oh, mía, me hace presión decreciente! Sí, pero ¿tiene una normativa detrás que la asegure? No, pues no es certificado y por lo tanto ya te puedes poner la publicidad que quieras, las normativas internacionales que quieras, que no está... Eh, adecuado para esta para patología ¿vale? así que cuando os digan no, es que esta media tiene todas las certificaciones médicas ¿de qué? ¿de España? pues no me sirve, porque tiene que haber unas normativas ¿vale? estas normativas las hablaremos un poco más adelante ¿qué no es terapéutica? esta, las fajas BOE que se ve mucho en mi posiciones ¿vale? que lo vais a ver un montón estas tienen una compresión en tobillo pero ¿y el pie? Ya sé que en bipedema no hay afectación de pie, pero la compresión tiene que empezar siempre en pie, porque la patología linfática, ¿vale? La oclusión de los vasos linfáticos que hemos hablado antes, que es secundario, pues, ¿vale? Estas fajas lo que hacen es compresión en el tobillo, por lo cual si tienes una afectación linfática no te va a ayudar, incluso te va a empeorar porque las alcantarillas están hasta en los dedos. Por lo tanto, si tú no comprimes los dedos, no comprimes la zona del empeine, estas alcantarillas no se van a vaciar y por lo tanto todo ese líquido va a bajar hacia abajo. Y lo que tú no tenías antes lo vas a tener. Las formas no son adecuadas para, ni para el tratamiento pre ni para el tratamiento post después de una liposucción. Porque no tienen certificación médica y no comprimen en ¿eh? los pies ni los dedos si tú necesitas una compresión completa, ¿vale? Mínima hasta la rodilla. Y, y en el lipedema depende de la afectación, ¿vale? Pues igualmente será completa Esto que acaba en Tobías es un error Y además no está certificada médicamente No, es que tiene todos los certificados Sí, todos los certificados españoles Me da igual, no tiene certificación médica No tiene estudios que avalen la mejora ni la prevención de la evolución de la patología Ni la resolución de los problemas La resolución de los problemas ¿Lo tiene? Las de médicas, médicas ¿vale? Los estudios eso ya se pueden llenar la boca, pero no lo tienen. Lipolastic, un beso desde aquí. Yo sé que me vais a odiar, lo sé, pero hay que hacerlo. Cuando tengáis certificaciones médicas, me venís a hablar. Pero si no tenéis no nada, pues no hay nada. Si no tenéis, no tenéis, y es lo que hay. Farmalastic, otra que os voy a dar un beso, que sé que me, me vais a ver o no, yo no sé, pero bueno. Y luego tenemos la de medidas, ¿vale? Todas tienen, no tienen certificaciones de que hay más de médica, aunque os digan que sí, que tienen normativas, porque claro, hay una normativa que llevan estas medidas, sí, la UNE, una normativa española, las normativas españolas no, eh, digamos que no aseguran la calidad médica adecuada para hacer una compresión adecuada, ¿vale? Por lo cual no tienen estudios, ni están avaladas por ninguna mm, asociación, ¿vale? De ni feimas, ni patologías venosas, no están nada recomendadas, ¿vale? Así os vais a quedar. Venga, ¿cuáles son las inter normativas internacionales aceptadas, eh, al menos en España, vale? Nosotros utilizamos la normativa alemana RAL, que es la más común, vale, eh, con las medidas que nosotros utilizamos, pero hay otras, ¿vale? En Francia está la AFNOR, en la eh, británica la BSI, ya sabéis que los británicos y los franceses van un poco siempre a su ritmo, ¿vale? Y luego está la alemana, pues que está prácticamente todo el lado. Estas son las marcas reconocidas, ya os aseguro que no me pagan porque no, ¿vale? Son las medias reconocidas, ¿por qué? Porque utilizan la normativa alemana. Si vuestra media no tiene esta, norm, esta marca, eh, vuestra media no tiene este certificado, ahora tenéis que ir corriendo todos a ver las cajas de Pharmalastic, las cajas de Lipolastic y las fajas BOE. Quiero que veáis pues, las cajas y busquéis esta, esta, este signo. Si no está este signo, no es una compresión terapéutica certificada y por lo tanto no es adecuada para la prevención y tratamiento de patología linfática y lipedemas. Con muchas certificaciones médicas que tenga. ¿Vale? Ay, por favor. Ah, ¡Qué calore! Bueno. Normativa alemana, nosotros hablamos de clasificación 1, 2, 3, 4, que al final hablamos de 20 metros de mercurio en clase 1, 30 metros de mercurio en clase 2. Nadie dice, respira, ya, ya, es que oye, estoy, estoy ya casi con esto de las medias. Eh, ¿Vale? Así que nosotros cuando hablamos de clases Hablamos de una compresión eh, exacta en tobillo Normalmente cuando hablamos de lipedema, linfemas Nos vamos entre 1, 2, 3 Si tienes un grado 1 de lipedema seguramente te quedas en 1 Si tienes una clase, una, un lipolinfedema Mejor trabajas en 2 porque necesitas un poco más de compresión Para mover todo ese líquido, ¿vale? Porque cuanto más difícil es mover ese líquido Más compresión necesitas, eso es así ¿Vale? Se me va a quedar el ordenador este, el secundario... revive Bueno... Tampoco creo que me haya apunte ya... Como si su apunte lo siento... Venga, seguimos, venga... hablemos de tricotados, ¿vale? Porque hay gente que duda sobre eso... El tricotado de las medias son... Dif... son... Hay dos, ¿vale? El tricotado circular, que es aquí ya, Que va en círculos... ¿Vale? Que es el que, digamos, que consigue hacer una compresión así... En, en circular... No sé si se me ve... Bueno, es bueno, el circular es que la media va en... Así, tricotan en círculos. Y de pronto arriba hay como una costura, ¿vale? El tricotado circular es una media que se va cosiendo en círculos. Y el tricotado plano es una media que se que, que se cose en vertical, ¿vale? Toda la media en vertical. Ese es tricotado plano. Cada una tiene unas costuras diferentes. Nosotros cuando vemos en circular lo que hace es que la media es como anillas... Que van superponiéndose una sobre otra y al final arriba tiene una costura, ¿vale? Y el tricotado plano es una media que, que se mide en plano total, ¿vale? Y que luego está. Digamos que es como un mapa mundi, ¿vale? Hace la media a medida del, del, de la pierna. Y después, y después, y después la une por lo, el centro. ¿Vale? Y que genera la media Esa unión es lo que hace la costura central Por eso las medias de tricotado plano Pues tienen una costura central Y las medias circulares tienen la costura arriba Y es que la media de tricotado plano Te mide en la pierna de arriba abajo Pero te hacen la media medida O sea que es un mapa mundi tuyo, es tu pierna Y un tricotado plano ¿Vale? De una pierna De la maría derecha No se la puedes poner a la pierna de la maría izquierda Porque es la, el mapamundi De la pierna derecha no se la puedes intercambiar. En cambio, un ticotado circular, pues va por tallas, ¿vale? Por talla 1, talla 2, talla 3, talla 4. Y si yo tengo la talla 1 y otra persona tiene talla 1, pues yo le puedo poner la media usada, sudada, de mi, de mi pierna izquierda. Y Se la puedo dar a esa mujer o a esa persona, o lo que sea. Uy, uy, uy, pues una mujer. Bueno, mujer, hombre, lo que sea, ¿vale? Vamos aquí a hacer tonterías, ¿vale? Y de la. va de clase 1. De talla 1, pues se la puedo poner a esta persona de talla 1, ¿vale? Es eso, un poco que se la, los, los circulares da igual la talla, pues, ¿vale? Ese es un poco lo que tengo que hacer. Entonces, si tienes la el tricotado plano no puedes intercambiar, por lo cual, para mí, esto siempre es así, el tricotado circular es como una talla más holgada, ¿vale? Va, cada persona puede tener la misma talla, porque si tu pierna mide más o menos los perímetros de la talla 1, pues... Da igual si eres María como Juanita que te vas a poner la talla 1, pero el ticotá plano es a medida y es mi traje y es mi pierna, por lo cual la pierna izquierda es para mi pierna izquierda, no te la puedo dar a ti porque es para mi pierna, ¿vale? No va por tallas, va a medida. El tricotado circular, pues es como esos circulitos, ¿vale? Nos adapta bien a los volúmenes, en inmovilidad, pues quizás se usa y ceden bastante al edema, por lo cual nosotros en lipedema se utilizan en gente poco avanzada, eh, que tiene patología poco avanzada y es para hacer ejercicio o gente que se mueve mucho porque el circular como que te da más mani maniabilidad. Por lo cual una persona que tiene poco patología, ¿vale? Que está medio avanzada y tal, que no es muy grave, pues puedes utilizar este tipo de, de medidas de circular. ¿Eh? En cambio el plano es muy rígido, cede muy poco al hinchazón Y por lo tanto se adapta muy bien a las malformaciones y a las deformidades Y por eso en, infedema, en el ipedema se utiliza tanto porque las piernas pues tienen esa eh, me, pierna característica vale y, y que claro, al final eh, te, tienes que ponerte una media Si tienes una pierna tan... tan pues un poco más deformada, menos estándar tendrás que utilizar el todo plano, ¿vale? Porque es, digamos, una, una, una media que se va a fijar a todos tus de... todos tus pliegues y todas tus malformaciones tus o lo que sea, ¿vale? Tienen tres, eh, esto de aquí es básicamente para que entendáis que en eh, Lipedema lo que utilizamos es una, un tipo de modelo especial, no valen todos los tricotados porque hay muchos tricotados con diferentes extensividades, eso significa que cuando tienes una media se puede alargar o verticalizar, o, o solo alargar por un lado, o simplemente no se alarga por ningún sitio, ¿vale? Y en, la, y en el Ipedema utilizamos medias que se alargan por todo, tanto vertical, por eh, eh, horizontal, ¿vale? se alargan porque se tienen que a, a adaptar a pliegues más profundos nuevamente, y se tienen que adaptar a una, a una movilidad diferente. Por lo cual, mmm, si os habéis plano, tiene que ser extensividad bilateral, ¿vale? si tenéis dudas, pues lo haremos. Se utiliza en casos avanzados, en tricotado plano y en poca movilidad también, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos, en general, más o menos Y luego la longitud no me va a parar mucho, normalmente el limpedema, la longitud es medio muslo O pantalón pirata, ¿vale? Que es eh, un, una pan, es como un panty dividido un, un pantalón que te llega hasta abajo la rodilla Y luego o una media que te sube hasta la rodilla, ¿vale? Es un poco eso, no tiene mucha historia esta es una combinación. nosotros en lipedema se usa bastante porque, claro, como tenemos una diferencia importante entre lo que viene siendo el, lo que viene siendo el, el muslo ¿no? y la pierna, pues esa diferencia ayuda. De tal manera que es mejor poner algún pirata que te dice que te puedes adaptar a los perímetros de la pierna y luego a, a, a la cadera otros perímetros. O sea, nosotros utilizamos piratas, muchas veces. Los calzadores simplemente para que os suenen, ¿vale? Eh, Normalmente para el más y tal, pues si estás sola puedes utilizar calzadores y tal que te ayudan a colocar la media. Luego tenemos esto que son los calcetines deslizadores, que es el Leasis Slide de Iron, por ejemplo, para colocar las medias eh, sin necesidad de que te cuesten tanto, porque mucha gente dice, es que me cuesta un montón. Que me, me comprimen muchísimo y me cuesta mucho subir. Pues es que esto es la tu solución. No tendría que haber nadie con, sin, con medias que no utilice este tipo de, de, de ayudas, ¿vale? Para colocarse las medias. Así que bueno, ahí tenéis. El Dove Donner es otro ayudante. Yo lo digo así en general, ¿vale? Porque os vaya cayendo un poco la. que ten, tenéis, que tenéis que tener en cuenta de que hay soluciones, ¿vale? A, a, a la colocación de medias sin que sea tan difícil. Bueno y guantes de goma que podéis utilizar las de las de cocina propias vale antes de fregar obviamente vale secas obviamente para colocar las medias sin que os arañéis a vosotras mismas eso puede pasar resumen recomendaciones evitar estar mucho tiempo sentado o estar mucho tiempo de pie vale hacer dos inflexiones de pozo para qué para estimular el líquido hacia arriba Evitar eh, quitártelas por, la, por el verano Aunque haga ola de calor Que sepáis que un edema hace más calor que, una, que unas medias Las medias son más fresquitas que tener una pierna tu gorda que no puedes andar con ella Ahí está claro Es importante si está rota ir a la ortopedia para que te la arreglen No manipularlas tú, ¿vale? Hay que lavarlas a máquina o a mano 40 grados como máximo No usualizantes, No plancharlas, no secarlas, ¿vale? Como si fueran gatitos, igual a ver, si tienes dudas de tu profesional sanitario, que, que, que, que, que, que sepa el IPDM, ya que estamos, ¿vale? Y hay que cambiarlas entre seis meses y un año. Más o menos. Depende de la media de la marca. Y la noche, pues, depende de la fisioterapeuta o el, o el enfermero o el médico que te haya recomendado las medias, te dirá si en tu caso hay que quitárselas o no, ¿vale? ¿Qué me pongo? Pues mucha gente habrá dicho, bueno, sí, me acabas de decir ticotado extensible, me acabas de decir no sé qué del otro. Pues para estas dudas está en la web de IG Medias, ¿vale? Que en este apartado, pues podéis ver, accediendo aquí, ¿vale? Tanto las ayudas técnicas más habituales, donde vais a ver, pues todo el mundo de los calzadores, por eso no me he parado mucho, con los vídeos y tal, para que podáis ir tranquilamente viendo los modelos, las marcas y comprando y viendo dónde podéis comprar La que sean en Artopedia. ¿Vale? Y te enseñan los vídeos de colocación y aquí en el proceso de personalización, aquí te dice lo, en el caso del lipedema, pues te, según el estadio que estés o si tienes afectación de linfema qué medida tienes que utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí te explica en qué caso, luego te dice la puntera y finalmente una vez has hecho eso te dice para un linfedema de grado 2 sin linfedema te recomendaríamos pues una Juzo Move o una Juzo Dynamic, una Medi Comfort, una Paque si tienes poca movilidad, pues un ticotado clásico de dos, Cusi, o alternativas y tal. Por lo cual, si no queréis mataros mucho, en plan, no sé qué ponerme, pues entre la recomendación de la ortopedia y utilizando esto para ayudaros un poco a elegir la marca y el modelo que necesitéis. Lo que no esté dentro de estas marcas y estos modelos no es adecuado porque no está eh, basándose en una normativa alemana. ¿Vale? O francesa, o británica O lo que sea <risa> ¿Vale? Pues un poco Esto era la idea que quería poner eh, Os dejo aquí El, el link de la del... Aquí os dejo El link Ahí ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir Y voy a mirar las preguntas que tenéis ¿Vale? Para tal Desde aquí eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Aquí. Pregunta de fisiopatología. Oh, me encanta. Si el adiposito comprime el conducto linfático, ¿cómo mejora? ¿cómo mejora la circulación linfática si comprimimos externamente? No comprimiríamos más, dicho, como un conducto. Lo que hacemos con la compresión es reducir la inflamación. Por lo tanto, reducimos la oclusión eh, interna que genera los, li, los, li, los, los, los adipocitos. ¿vale? Además, cuando hacemos compresión, realmente si hacemos la compresión adecuada. ¿Vale? no vamos a pasarnos de, de, de la dosis necesaria para que, para que el, el, el sistema linfático se comprima lo que se ha visto mucho ¿vale? es que la compresión puede, eh, puede ayudar a fluidificar más el sistema linfático realmente algo que apriete aumenta de forma exponencial, el flujo linfático. Lo que no hay que hacer es comprimir en exceso, es decir, apretar demasiado. Por eso las medias de compresión de estas de farmacia, que aprietan un montón, no significa que sean mejores. Además, que no están certificadas, aprietan más. Por lo cual, lo que hacen es tapar el sistema linfático. ¿vale? Lo que hay que hacer es una compresión ajustada para no tapar el sistema linfático, y a la vez, gracias a esa compresión ajustada, consigues que el, el flujo linfático mejore. De tal manera que, cuando esté comprimida, no la vas a comprimir más. No es como el sistema arterial, ¿vale? ¿El pirata es cicatado plano? En la mayoría sí. ¿Qué marca lo tendrían? Juzo, Medi, todas estas la tienen, ¿vale? Hay que hacer la medida porque normalmente es una media diferente, porque no es habitual recomendar una, una, un pantalón pirata, ¿vale? Normalmente eh, casi te la vas a encontrar siempre a medida. ¿Es legal enfermería enfermedad recetar medias de grado médico? Mira... Si pones la pregunta un poco diferente, te digo que sí. ¿Es legal, enfermería, recomendar medidas de compresión de grado médico? Sí. ¿Recetarlas? No la receta nadie. Y si la receta alguien, serán los médicos, de cirujanos y especialistas de rehabilitación, que son los únicos que pueden emitir una receta. Pero nosotros podemos recomendar, como un paciente se va a comprar una ortesis en cualquier sitio, los enfermeros tenemos la potestad de poder recomendar, eso sí, si tienes conocimientos, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema para no recomendar. Ninguno. Fuera de vos. ¿Vale? Eh, ¿Cómo sabemos cuando hay que cambiar las medias? Cuando pasan de los seis meses o cuando tú ves que la media se coloca con mucha facilidad, cede fácilmente al edema, lo que tú antes decías, ay, me siento bien, de pronto se te hincha la pierna bastante y dices, ostras, me está pasando algo. Pues eso te están diciendo que la media pues ya está cedida. ¿vale? Cuando empiezas a ver que ya no comprime lo suficiente. Eh, eh, eh. Gracias Ay, qué calor, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios Enfermería recomienda? Sí, pues yo también te digo que prescribe porque prescriba. si al final es lo mismo La cosa es que vaya a la ortopía y se lleve a las medias Si una ortopía de una farmacia Una farmacia que puede venir un paciente Y me doy en las piernas y acabar poniéndole una media mala ¿Tú no vas a poder recomendar una media adecuada? Por supuesto que sí en caso de no poder utilizar medias a medida, porque son muy caras, ¿qué otra opción pondrías? A ver, lo que está claro es que te tendríamos que conseguir que las medias entren por, por especialista. ¿Vale? Eso es lo primero. Que te emita una prescripción, ¿vale? Eh, diciendo que es nymfema, ¿vale? Y acaben valiendo más baratas. Lo que está claro es que no debería ser todo... A bolsillo limpio del paciente porque eso sería injusto, ¿vale? Y menos en un lipedema, que es una, patolo una patología. Es decir, que es válido. El sistema de autoajustado de Velcro es válido para lipedemas. Eh, evidentemente, lo que pasa es que no se comenta mucho porque era un poco de repaso, ¿vale? Pero es verdad que los Velcro sí que podrían utilizarse en lipedemas. Aunque no es tan habitual porque luego generalmente son gente joven y tal. Y, y toleran bastante mejor... Y necesitan moverse, ¿vale? Y eh, entonces le da más libertad ¿no? las medias Hay que ser más persuasivo con los vasculares que ponen media de compresión fuerte Ya, claro, el problema es que, claro Si los vasculares no saben recomendar, tienes que recomendar tú Si los vasculares no saben prescribir, lo tienes que hacer tú Al final, el que prescribe, el que recomienda medias es el que sabe y ya está, si tú sabes de compresión, lo harás tú Si lo sabe el, el TK y el auxiliar, lo hará el auxiliar Si lo sabe el técnico de ortopedia, que a veces el técnico de ortopedia nos da 300 millones de vueltas Pues lo hará el, el, el, el TK, el, el técnico de, de ortopedia, ¿vale? O sea, el que sabe es el que tiene que eh, Es que en la media de medida mínimo 200 euros, depende de la longitud, claro En teoría, eh, deberíamos... Eh, conseguir eso, que sean en, que entren por el seguro a través de la recomendación de un vascular o un rehabilitador. ¿En qué medida esa medida...? Eh, la ortopedista está formada en compresión. Pues lo que tenéis que mirar para que la persona esté, digamos, eh, con certificado. digamos que en la ortopedia tú estés asegurada de que va, tiene un certificado, ¿vale? Lo que tienes que hacer es ir a la ortopedia y mirar en el escaparate si pone... Medi Certificate, no sé qué, no sé cuánto, estas cosas que, te, que tengan las mar, mar, marcas adecuadas. Si tú ves que la ortopedia recomienda Medi o que pone Medi en, en el escaparate o Juzo o, o Jobs, te puedes fiar más de la ortopedia, ¿vale? sea que no hay manera, eh, digamos, directa de saber si la ortopedia sabe o no de medias, Pero es verdad que Medi, por ejemplo, hace un muy buen trabajo en formar a, estos, a estas personas. Así que si tienen Medi, en teoría saben lo que se tiene entre manos, en teoría. Vale, como nosotros a veces sabemos y a veces no. Eh, se podría poner nuevo la diapositiva donde se ven las normativas aceptadas en la web. Es que me iría trabajando a trabajar en que quiere saber que están aceptadas ahí para que me fije eh, que estaban en un color. Vale, allí en Noruega está la real, la normativa alemana. Vale. Os lo dejo un momento. Pero es la alemana, mira. Casi seguro, porque las otras, ¿ves? Aquí no, por ahí están la ¿no? Es <risa> la alemana, ¿vale? Normalmente no sabemos la alemana. Eh, la británica y la francesa es que solo están en Britania y en Francia Fran y en Alemania. En... Bueno, ya me no entendido, ¿vale? La, la alemana es la que está prácticamente a nivel internacional aceptada. Y la que pone aceptada, la que pone Estados Unidos es prácticamente la real. Por lo cual, al final, tienes que fijarte si tienen estas. Estas son las que valen. Y ya está. Hay unas cuantas más. Seguramente en Noruega te encuentras que sí. Que hay más. Bueno, oh, no, la verdad es que no sé. Sí. Eh, ¿Cuándo podemos hacer tu curso de prescripción de medias? Pues estamos acabando la primera edición que han sido 50 personas. Y, que, y en septiembre volvemos a hacer otra nueva edición. Pues lo cual ya podéis apuntaros para bueno, la siguiente edición. Edu lo que dice. Es cuestión de hacer una búsqueda activa. Yo lo que hice es fui a la ortopedia de la zona y dije... Hola, buenos días, soy Rubén. Qué encantado. Tú trabajas con Medi. Sí, vale, lo vamos a llevar bien. Esta es de... Esta estas de, esta, esta, esta es de No, esta no me gusta, ¿eh? Como me la cambias por esta, te dejo. Y así. Como una pareja. Tú... tú, tú, tú super tóxico, en plan, si usas otra que no quiera yo, ¡Adiós! Y tu es super súper tóxico, en plan, relación tóxica total, pero funciona. Bueno. <ríe> a ver. A ver, dice, en la ortopía más cercana a mi centro venden medy entre otras marcas. Pero a un paciente le di dijeron que ellos no indican qué media debe ponerse. En teoría no, no lo indican, ¿vale? Tienes que hacerlo tú. Porque ellos no deberían. Eh... A ver, es que eso es. Yo digo, vale, La, quien, quien lo haya hecho es quien tiene que hacerlo y ya está. O sea, si ellos no se sienten seguros, pues no hay que forzarlos, obviamente. Pero yo tengo una técnica de etopedia que sabe perfectamente recomendar, sabe perfectamente percibir y lo hace de lujo. Así que. O sea, ¿Sabes? Así que bueno, es eso. Eh. Es muy buena idea preguntar a los, de, a los de media, a los de juzo, cuáles eh, ortopeyas son las que, ha, las que ha formado y ahí entonces ahí casarte con una de ellas. Es así, muy bien. ¿Vale? Así que es una buena idea. Bueno, si no hay muchas dudas más, acabamos aquí, que hemos tardado pues eso, una hora más de lo que esperaba. Lo siento porque es una locura intentar conseguir entrar aquí, pero bueno, es un poco lo que se ha podido. No tengo ni idea si se ha grabado, pero bueno. Si no, pues nada. No. Ah, sí.